Vamos a poner el fusible entonces. Ah la weá. ¡Ah! Vamos con todo. ¡Ah, ah! ¡Ah, ya no. Ah, ¿va a salir de la puerta? No, no salió de la puerta. Va a estar acá. ¡Ah! No está acá. Ya, vamos al maldito fusible, eh. Ay, la weá, porque se está rondando por la casa, weón. Ahora miro para el lado y va a estar. No, no está. Ahora miro para acá al lado y está. Ay, no está. ¡Oh! Tranquilo. tranquilo. Toma una sí. ¡Ah! Sé que no querías hacerme daño. ¡Ah! ¡Pero no ¡Oh! hecho! ¡Ah! Al menos tengo una weá nueva. Tengo un desatornillador. Gracias. Ay, espera. Sácate esa weá entonces. Sácate la weá. Veamos. ¡Oh, me golpean el brazo. ¿Cómo me lo saco? De morir? mi trabajo? dicen que las manos prometo. Voy a